Un día más en las cabinas de Radio Renacer Internacional y la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz. Hermanos, entremos al canal de YouTube y dejen por favor los comentarios y llévanse la bendición. De ustedes su hermana Patricia Russo, meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 21 del 1 al 19. Y dice el Evangelio que en aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el Decaná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos de Jesús, Simón Pedro. Les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. O sea, no pescaron nada. Sabemos que algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Y Jesús los había hecho pescadores de hombres, los hizo pescadores de hombres. Narra Juan, que ya estaba amaneciendo, cuando Jesús se presentó a la orilla, pero los discípulos no sabían que era el Señor. Hermanos, sabemos que ya Jesús había muerto y resucitado al tercer día. Bendito y alabado sea el Señor. Hermanos, nos narra Juan en este evangelio, que Jesús les dijo, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron que no. Y les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis pescado. La echaron y no podían sacarla por la cantidad y la multitud de, de peces. Y, en aquel, y aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dice a Pedro, es el Señor. Hermanos, sabemos que este discípulo es Juan y que estos discípulos de esta narración eran pescadores. Tenían experiencia pescando. Sin embargo, esa noche no cogieron nada. Pero al oír que era el Señor, como, los, como les dijo Juan, Simón Pedro, que estaba desnudo para pescar, en aquellos tiempos se ponían lo que sería un traje de baño, se puso la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos remolcando la red de tantos peces. Hermanos, nos damos cuenta que estos discípulos siguieron las indicaciones del Señor Jesús. A veces, hermanos, en la vida no podemos decir, lo sé todo, yo sé lo que hago, tengo experiencia, hago lo que quiero y nadie me dice por qué yo tengo que hacerlo. Sé más, inteligente. Hermanos, siempre el Señor sabe más. El Señor es el Señor y nos tenemos que dejar guiar por él. No podremos hacer nada, no podemos hacer nuestro trabajo, nuestra labor en la vida si no es con Jesús, sin él no podemos hacer nada. Y dice Juan en el evangelio que al saltar a tierra los discípulos ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús le dice, traed los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. y y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos a almorzar. Hermanos, cuando nos dejamos guiar por el Señor, nuestro trabajo sale bien. Nuestro trabajo abunda. Nuestro trabajo se realice mejor. Y para ser pescadores de hombres, para ser discípulos del Señor, hay que contar con el Señor Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Y confiadamente podemos descansar en el señor aunque estemos agobiados aunque estemos cansados hermanos los discípulos obedecieron al señor echaron la red como el señor les ordenó se unieron a obedecer no solamente Pedro que es pescador sino que todos unidos la pesca trae resultados positivos todos se unieron ...y unieron sus fuerzas, la pesca fue abundante, y así tenemos que ser unidos, vemos que Juan el discípulo amado, que es Juan, podríamos preguntarnos que a él solo el Señor amaba, no hermanos, cuando hacemos la voluntad del Señor somos amados, como la niña de sus ojos, y Juan, a pesar que era muy jovencito, reconoció la palabra del Señor, la presencia de su Señor, le hizo afirmar que es el Señor, él reconoció a su Señor personal. Y dice el Evangelio de Juan, que cuando Jesús les dijo vamos a almorzar, ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Y Jesús se acerca toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Y esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Hermanos, nos damos cuenta que Jesús resucitó en cuerpo y en espíritu, por eso comió con ellos, resucitó glorioso de entre los muertos al tercer día. Y está sentado a la derecha del Padre. Y su reino no tendrá fin. Y el Señor quiere que vivamos unidos. En la unidad está la fuerza. Si queremos ser discípulos y ser pescadores de hombres, tenemos que estar unidos. Bendito y alabado sea el Señor para que podamos pescar almas para el señor bendito y alabado sea tu nombre padre amado santo poderoso hermanos después de comer dijo jesús a simón simón pedro me amas simón hijo de juan me amas le preguntó el señor y él le contesta Sí, señor tú sabes que te quiero él le dice Pastorea mis ovejas. Y de nuevo le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Este se entristeció Pedro de que le preguntara y le dijo, pastorea mis corderos. Y vuelve y le pregunta por tercera vez y le dice, ¿me quieres? Y le contesta, Señor, tú sabes, conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas, en verdad, en verdad te digo, cuando eres joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme reflexión pidiéndote padre amado santo que esta reflexión sea de bendición hermanos en la vida espiritual cada persona tiene una misión y qué hermoso que nos acoplemos o nos acomodemos a hacerla bien jesús le preguntó a simón pedro me amas más que estos y pedro afirma Sí, señor tú sabes que te quiero y Jesús le dice, apacienta, mis corderos. El Señor nos compara con corderos. Y ya le estaba anunciando que sería como una piedra y que tenía que cuidar a la iglesia. Bendito y alabado sea el Señor. Y por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó, sí señor tú sabes que te quiero y le dice pastorea mis ovejas hermanos el señor también los compara con ovejas por tercera vez le pregunta simón pedro hijo de juan me quieres se entristeció pedro de que le preguntara por tercera vez si le quería y le contestó señor tú conoces todo tú sabes que te quiero Jesús le dice: Apacienta mis ovejas. Hermanos, es un símbolo de la misión del apóstol Simón Pedro, como piedra de la iglesia. Si nos fijamos, la red de Pedro no se rompió, como algo fi simbólico, figurado, que en la red de Pedro pueden entrar, entrar todo el que quiere lo desee. Y sabemos que Jesús es la piedra angular, es la unidad. Jesús nos une. Sabemos que nadie es perfecto. También Pedro dudó y tuvo miedo de caminar sobre el agua y lo negó tres veces y era enojón. También nosotros no somos perfectos. Bendito y alabado sea el Señor. Por eso tenemos que prepararnos y pedir al Señor que seamos manso de corazón y prepararnos ante el Señor. Y aunque le hemos fallado, podemos levantarnos y volver al Señor. Él nos acoge. Hermanos, por eso le dijo Jesús a Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e iba donde querías, pero cuando seas viejo extenderá las manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Hermanos, el tiempo pasa y a todos nos llegará la edad. Y si lo servimos al Señor, tenemos que hacerlo de joven, tenemos hasta llegar a viejos. Y si conocimos al Señor ya de viejos, tenemos que seguir adelante hasta que el Señor nos llame. No importa cómo, cantando para el Señor, alabando para el Señor, adorando al Señor en espíritu y en verdad, parados, sentados, hincados, como podamos, como podamos, pero hagámoslo con un corazón alegre. Y el Señor Jesús le dijo, esto aludiendo a la muerte con que iba a andar, con que iba a dar su gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Sí, hermanos, la muerte nos llegará a todos. Pero si le damos gloria a Dios con nuestra vida, lo importante es que mientras estemos con vida, nos preparemos para cuando el Señor nos llame, nuestro vestido lo tengamos limpio y sin arrugas. Y mientras tanto, sirvamos al Señor con palabra llena de fe, con obras hacia nuestro prójimo. Que Dios nos ve y nos dará la vida eterna. Bendito sea Dios. Santo eres, Padre amado, santo poderoso. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Santo eres Dios. Y dice el Salmo 29, 2, 4, 5, 6, 11, 12 y 13. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba la fosa. Hermanos, aquí se habla de Jesús. Como si el Espíritu Santo habló de lo que Jesús le esperaba. En su pasión. Dice, te ensalzaré. Porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Hermanos lo sacaron del abismo y lo levantó de los muertos al tercer día. Y continuó el Salmo, tañed para el Señor fieles suyos, celebrad el recuerdo de su santo nombre. Hermanos, tañer o tocar música para el Señor, celebrad el recuerdo de nuestro, de nuestro Señor Jesús. Nombre que está sobre todo nombre. Tañero tocar música para el Señor. Al atardecer dice, nos visita el llanto por la mañana el júbilo. Hermanos, dice el atardecer, llegando la noche Jesús murió. Y temprano por la mañana nos llegó el júbilo porque Él resucitó. Pero el Señor resucitó. Y llega el júbilo por la resurrección. Y continúa el salmo. Escucha, Señor, y ten piedad de mí, Señor. Socórreme. Cambiaste mi luto en danza. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Bendito y alabado sea Dios. Santo eres Dios. Hermano, dice aquí, escucha, Señor, y ten piedad de mí. El Señor Jesús oró antes de morir. Socorredme, dijo el Señor. Cambiaste mi luto en danza. Sí, Señor mío, Dios mío, te daré gracias por siempre. El Señor cambió el luto en danza. Y entre los seguidores de Jesús, Señor Dios, te daré gracias por siempre queriendo dar gracias a Dios por siempre. Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Santo eres Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, en la lectura de los Hechos de los Apóstoles 4.1.2, segunda lectura de hoy, dice que eran como mil hombres, Santo eres Dios Jesús amado, poderoso. Hermanos, dice que los escribas y los sacerdotes, Anás, Calfaz y Alejandro, familiares del sumo sacerdote, interrogaron a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿Con qué poder o en qué nombre de quién habéis hecho esto, vosotros? Y Pedro respondió: Con el poder y llenura del espíritu santo les dijo a jefes del pueblo y ancianos hemos hecho un favor a un enfermo y nos interrogáis hoy entonces le explicaron que ellos lo hicieron en el nombre de jesús bendito y alabado sea el señor santo eres dios te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, hermanos. Vamos a orar, bendito sea Dios. Vamos a orar por el fin de esta pandemia. Sabemos que ha cambiado la vida a tantas personas, pero le podemos decir al Señor que mande su lluvia de bendiciones sobre cada uno de nosotros. Que sane los enfermos de los hogares y de los hospitales. Sigo pidiendo por el milagro de Liam bendito y alabado sea el Señor, por Wendy, por Daniel, por James, por toda mi familia, mis amistades en la fe. Bendito y alabado sea por todos los grupos, por la iglesia, por los que llaman por oración, por los que están escritos en estos cuadernos por todas las peticiones y necesidades de todos los grupos, bendito y alabado sea tu nombre. Santo eres Dios, por los que escuchan este audio, Señor amado santo, poderoso, por las mujeres que desean ser madres, bendito y alabado sea, por los países en guerras, por la paz de Israel y todo el mundo, bendito sea Dios. Santo eres Dios, por el Papa, por todos, Señor amado santo, Bendito sea Dios, amado santo, que nada ni nadie nos aleje de ti, Padre amado poderoso de la gloria. Te amamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Mándanos a cada uno el ángel del Señor que nos acompañe, Padre amado santo poderoso. Nadie es como tú, Señor amado santo de la gloria. Bendito sea Dios, bendice cada día de la semana, Señor. Cada día es tuyo y cada día hay personas que se reúnan a orar, bendito y alabado sea. Santo eres Dios, glorificado y bendecido seas, Padre amado santo. Gracias por las personas que llaman que has recibido su milagro. Para ti eres honor, la gloria, la adoración y la alabanza. Y mi alma te dice amén, amén y amén.